Social. y saben que también había una partida a Merchandsia de la Consejería de Economía. Entonces tenía ¿no que chuntar a Ishaw y que nos expliquen que no piensan hacer. Porque Ishaw y Dir tenía el presupuesto lo que gana es transmitir la voluntad política de solucionar el problema. Si además no estaba Ishaw, tuvis, es dependía del presupuesto que tendiera cada ayuntamiento. Ahora podrán. Yo voy a seguir un poquito en la línea que dice ella Pero antes de, de, de, de seguir ahí Quiero que os hagáis una idea de lo que es eh, el drama que vivimos que... Nosotros en, en Morvedre conocéis Morvedre. Eh, todos los bienes tenemos recepción como cada una de las personas que tenemos aquí Actualmente están juntándose todos los viernes de 60-70 familias. Eso es una burrada, ¿vale? Burrada, teniendo en cuenta de que hay 9.000 viviendas vacías pertenecientes a bancos en el Samento y Puerto de Sagunto. Cuando tenemos baladre que solo hay 8 viviendas públicas. Es decir, el drama no es que haya que acogerse a un dinero, no, hay que agilizar empezar a agilizar, rentas garantizadas es decir, no puede una familia estar esperando una renta garantizada durante 11 meses pero años, es que no solo eso dos años, o, dos años. Dos años, o dos años no puedes no puede una familia estar esperando o que le venga el recibo de la luz y tener que ir al ayuntamiento a que le pague porque es que eso eso no es solución eso es darle eh, eh, eh, ...darle la, el, el pescado y no Mentira. darle la caña. Es que estamos hartos de mendigar Y, y no, no es esa la solución. La solución que nos yo, yo por lo menos, un, os pido es... ...que en vez de que yo o, o las familias que están a mi cargo... ...o al cargo nuestro o nosotras mismas... Te, ...en vez de ir con el, con el recibo al ayuntamiento a mendigar... ...que podamos ir a Iberdrola y decir... ...toma, aquí está mi pago. ¿Cómo se podría hacer eso? No lo sé. No sé. Eh, un bono social eh, un cobro eh, mensual de, acorde a los ingresos que tiene la familia la bolsa una bolsa de trabajo etcétera si tenemos X dinero en una, eh, para la vivienda che, los bancos están ahí es decir, es plantarse delante de los bancos y, y ya no delante de los bancos alzaré y coger y decirle Dios, lo siento en el alma pero esto es loquito porque la ciudadanía lo necesita y punto y pelota y si tengo que rehabilitar, en vez de gastarme 5 millones en rehabilitar o dar alquileres a las familias que no pueden pagar su alquiler, les daré a coste cero alquileres. Me costará menos, tendré 5 millones ahí. O sea, es que están ahí, las, las, las viviendas están ahí, la necesidad está ahí, falta voluntad política.